El sexto no es fácil. Estamos a un paso de dejar el bachillerato para irnos a la universidad. Y nos entra esa nostalgia de recordar lo vividos de nuestros tres años de bachillerato. Por ejemplo, entre mis recuerdos está equivocarme de salvo. Disculpen, ¿este es el grupo 124? No, es el 132A. Gracias. Me di con tropezándose en el escalón de la entrada. ¿Cómo olvidar los desayunos en CH, entre ellos la chimichanga?